corresponde a un tema, pues para algunos interesante, para los que se van a dedicar la parte de rendimiento de reacciones y, y control de reacciones químicas, será interesante, eh, pero bueno, es un tema que corresponde a cinética química, que es um, relacionado con la velocidad a la cual ocurren ciertas reacciones químicas. Bueno, la mayoría de las reacciones químicas está determinada por unas constantes de velocidad. Entonces ya vamos allá. Vamos a iniciar con la presentación. Y pues el día de hoy vamos a hablar así en condiciones... Bueno, en términos a, generales vamos a intentar entender qué es lo que ocurre cuando una reacción química ocurre. O se, se lleva a cabo. Esto tiene que ver, o tiene mucha relación con eh, colisiones, teoría de colisiones, y pues energía de activación, cinética química, cómo interaccionan las moléculas cuando están reaccionando. Y es básicamente la cinética química está definida eh, como el estudio de las velocidades de una reacción eh, y cómo esta reacción es afectada por, bien sea la concentración de los reactivos, el estado físico de los reactivos, la temperatura y un nuevo concepto que vamos a ver más adelante que se denomina catalizador. El estado físico de los reactivos en una reacción, bueno, nosotros sabemos que para que una reacción química se lleve a cabo, si esta reacción depende de la concentración de los reactivos, entonces si yo le incremento la concentración de los reactivos, si esto se ha incrementado, eh, disculpenme, estoy compartiendo, disculpenme un momento, y reviso a ver si estoy compartiendo, creo que no estaba compartiendo, así que... No, profe. Ah. Ok, <risa> eh, bueno, eso, eh, me suele suceder que se me olvida compartir pantalla. ¿Ahora sí ya alcanzan a, a apreciar mi pantalla? Sí. Pues bien, listo. Entonces, recapitulemos nuevamente. El estudio de la cinética química es el estudio de la velocidad de reacción y todo aquello, aquel factor que influye en esta velocidad de reacción. Por un lado tenemos entonces que la velocidad de una reacción puede ser afectada por la concentración de los reactivos, es decir, que si yo aumento la concentración de los reactivos, eh, la velocidad de la reacción va a aumentar. Otra es el estado físico de los reactivos, y ya esto tiene más que ver con el tipo de interacciones que ocurren. Supongamos que en una reacción química yo tengo eh, un reactivo que está en forma de gas, vamos a dibujar aquí un cuadrito, el reactivo está en forma de gas, tenemos aquí las moléculas bastante dispersas, y tengo el otro reactivo que está en forma de sólido. Entonces, los sólidos son moléculas bastante compactas, y entonces si yo pongo a reaccionar, o la velocidad de la reacción, para que este ya reaccione con el sólido, pues obviamente las moléculas de gas tienen que trasladarse hacia donde está el sólido e interaccionar con esas moléculas de sólido para producir los productos. Sin embargo, si el estado físico de los reactivos, supongamos ahora que ambos reactivos están en fase gaseosa, eh, pues el sólido, que el que antes era sólido, tiene moléculas más dispersas y eso va a propiciar entonces la interacción entre las moléculas y esas interacciones pues van a aumentar, bueno, al aumentar el número de interacciones o de colisiones aumentamos la velocidad de la reacción, entonces el estado físico de los reactivos influye mucho en la velocidad de una reacción. La temperatura, luego ya vamos a ver cómo utilizando la ecuación de Arrhenius podemos interpretar eh, que la temperatura pues aumenta la velocidad cinética, o la, perdón, la energía cinética de las partículas, y esta energía cinética va a propiciar más colisiones, y si hay una colisión efectiva, pues, entonces podemos garantizar que vamos a aumentar la velocidad de una reacción. Y el catalizador, que es una sustancia o un medio físico, el cual propicia que ocurra una reacción química, el catalizador lo que hace, bueno, ya vamos a la, adelante, vamos a ver esto, que para que una reacción química se lleve a cabo, aquí tenemos el reactivo. Este reactivo debe adquirir una energía que se denomina energía de activación y alcanzar un estado que se denomina estado de transición. A partir de este estado de transición, esa molécula decide si se convierte en producto o si se regresa hacia los reactivos. Entonces esta energía de activación, que es este, este término de energía que tenemos aquí, eh, es reducido por un catalizador. El catalizador lo que hace es disminuir la energía de activación para propiciar pues, que la reacción se lleve a cabo de manera más eficiente. Y bueno, en cinética química nosotros vamos a intentar predecir qué tan rápido una reacción alcanza el equilibrio. Eh, noten o recordarán ustedes que cuando hablábamos de equilibrio químico, eh, escribíamos las dos flechas para decir que la velocidad de la reacción con que la A se convierte en B es igual a la velocidad de reacción con la que B se convierte en A de la expresión de estas constantes de, de velocidad, llegamos a la constante de equilibrio. Entonces Más adelante vamos a hacer un ejemplito en donde vamos a demostrar que al relacion, relacionar la velocidad de la constante, de la reacción que va de izquierda a derecha, o sea, A sobre B, sobre la, bueno, la, la constante que va de derecha a izquierda, B sobre A, esto va a ser igual a la constante de equilibrio. Creo que en clases anteriores he esbozado o hemos tocado cierta eh, esta, esta nueva definición o esta definición de las constantes de equilibrio, pero bueno, si, si no es el caso lo recordaremos en su respectivo momento. Muy bien, entonces eh, vamos a analizar cómo ocurre una reacción química. Básicamente aquí tenemos eh, un gráfico, no tenemos eh, un bíker que tiene sustancias, bueno, reactivos, aquí tenemos lo que son reactivos, y acá tenemos lo que son productos. En esta gráfica, eh, estos reactivos se denominan A y los productos se denominan B. Y la reacción química que ocurre es porque A se convierte en B. Ustedes disculpen ahí la flecha larga. Eh, pues bien, A se está convirtiendo en B, A es de color morado y B es de color verde. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre a medida que el tiempo empieza a transcurrir. En tiempo cero, aquí en tiempo cero, pues obviamente vamos a tener la mayor concentración de A. Aquí dice que tenemos 50 moléculas de A. Y en tiempo cero no vamos a tener cero, bueno, no vamos a tener ninguna molécula de B, es decir, cero moléculas de B. A medida que pienso que el tiempo perdón, empieza, a transcurrir, empieza a transcurrir, estas moléculas de A que se están transformando en moléculas de B empiezan a desaparecer. Entonces ustedes ven aquí que el número de moléculas de A empieza a desaparecer a medida que el tiempo de la reacción avanza. El tiempo de la reacción avanza a... Este empieza a desaparecer, hasta que llega un momento, pues, en este gráfico, en donde ya en un tiempo de 60 segundos, las moléculas de A dejaron de existir. Caso contrario, caso recíproco, ocurre con las moléculas de B, en donde a medida que el tiempo empieza a transcurrir, empiezan a aparecer más y más moléculas de B, más y más moléculas de B, hasta llegar al tiempo 60, en donde ya no hay moléculas de A, eh, tenemos la máxima concentración de moléculas de B, en este caso... Todas esas 50 moléculas ya se han transformado en B. Nosotros podemos, eh, si estamos hablando de velocidad o de, bueno, de cinética, eh, aludiendo al término físico, eh, bueno, en física la velocidad de cierta partícula va a ser igual al cambio en la posición con respecto al tiempo. Acá es muy difícil rel relacionar el cambio en la posición de las moléculas, entonces, en cinética química, el término de cambio en la posición es eh, reemplazado por el cambio en la concentración, que es una unidad bastante fácil de medir, bueno, generalmente fácil de medir. Entonces, la velocidad de una reacción va a ser igual al cambio en la concentración versus, bueno, o dividido, o en relación con el cambio en el tiempo. Vamos a ver aquí qué es lo que está ocurriendo. Resulta que el producto B empieza a aparecer. El producto B pasa de una concentración cero a, bueno, ya tener más concentración a medida que avanza el tiempo. Entonces ese delta eh, es positivo. ¿Por qué? Porque me hace relación a que el producto B está apareciendo, está siendo sintetizado, está siendo, eh, bueno, está siendo sintetizado, está apareciendo, está siendo reaccionado, está siendo el producto de la reacción. Ahora que si tenemos una reacción, bueno, en la reacción con respecto a los reactivos, que es este término que estoy encerrando aquí en este cuadro, vamos a obtener que la velocidad de desaparición de A eh, va acompañada por un término negativo. Este término negativo lo que va a hacer es igualar estos dos términos. Por ejemplo, por ejemplo vamos a ver aquí eh, delta B entre delta B, entre tiempos delta T, vamos a ver qué tiempo vamos a, bueno, vamos a tocar tiempo de 30 segundos y eh, 20 segundos. Entonces, delta B tiene un valor positivo. Vamos a ver entonces eh, el delta T es 30 menos 20. Entonces, 30 menos 20 serían 10 segundos. Y vamos a ver cuántas partículas de, de B hay en 30 y cuántas partículas de B hay en 20. Entonces, en tiempo 30 hay aproximadamente, según mi ojo, 46 partículas de... Bueno, coloquemos 45 partículas de, de B. Entonces, tendremos tendríamos aquí 45. Menos en tiempo eh, 10, perdón, en tiempo 20, tiempo 20 que, es este que está acá. Subimos, y yo identifico aquí que hay aproximadamente 39 partículas de, de B. Entonces, el, el, esa relación sería 45 menos 39, 6 entre 10, pues tendríamos que esto es 0,6. ¿En qué unidades? Pues tenemos que el tiempo está en segundos y las partículas están en concentración molar. Asumamos que están en molar, entonces las unidades serían molar sobre... Segundo. Por acá arriba y en otro color vamos a determinar las partículas, bueno, la misma expresión para... Eh, vamos a ver qué pasa por acá. Me levanto la mano. Pasa aquí? No, no ha pasado nada. Entonces ahora en otro color vamos a hacer la misma relación delta, pero ahora para lo que sucede con, la, con el reactivo, con A. Resulta que para el reactivo tenemos que introducirle este nuevo término negativo que me habla de la desaparición, dado que al hacer la misma relación vamos a encontrar que el delta va a ser negativo. Entonces la velocidad con la cual desaparece A va a ser igual al cambio en A con respecto al tiempo. Vamos a tomar el mismo intervalo de tiempo, y vamos a ver eh, la concentración de A en tiempo 30, menos la concentración de A en tiempo 20. Entonces nos ubicamos aquí en la tabla, y en tiempo 30 A corresponde, pues según mi, mi vista, a 5. Entonces tendríamos aquí 5, eh, 5 unidades de concentración. Y la partícula en 20, o sea A en 20, en 20, correspondería como aproximadamente 11. Aproximadamente 11. Y abajo pues tendríamos el delta t, que es tiempo en 30, que son 30 segundos, menos tiempo en 20, que son 20 segundos, eh, 5 menos 11. Tenemos 6, entre 10, 0,6. 0,6. Pero ojo, que al restar 5 menos, 20, menos 11... Eso me da menos 6. Menos y por eso es que a esta expresión debemos colocarlo el signo negativo. Signo negativo eh, aquí, para que menos 6 por menos 1, 6 eh, positivo, entre 10, tendríamos entonces 0,6 molar sobre segundo. Entonces, de esa manera, colocándole ese signo negativo a la expresión, a la expresión lo que hacemos es igualar que la velocidad a la cual está apareciendo b vaya a ser igual a la velocidad a la cual está desapareciendo a por eso es que debemos colocarle a los reactivos signo negativo porque ellos desaparecen con respecto al aumento del tiempo veamos ahora a una reacción general entonces tomando esa misma analogía del de el concepto de la diapositiva pasada entonces, tenemos que la velocidad de esta reacción, de esta reacción que está ocurriendo aquí, va a ser igual al cambio en la concentración de A, y aquí va el signo negativo. A es reactivo y B también es reactivo. Entonces, ustedes notarán que hay signos negativos aquí y signos negativos aquí. Mientras tanto, C y D son productos, entonces, ustedes notarán que hay un signo positivo aquí y hay otro signo positivo aquí. Hacemos el delta, hacemos el delta, y debemos sopesar el cambio con respecto al coeficiente estequiométrico. Es decir, este, a este coeficiente estequiométrico que ustedes ven ahí, es integrado a la expresión de velocidad como divisor. Lo mismo este coeficiente estequiométrico que ustedes ven aquí, lo mismo este otro coeficiente estequiométrico que ustedes ven aquí, lo mismo este otro coeficiente estequiométrico que ustedes ven aquí. Para ejemplificar esto, vamos a realizar un ejemplo eh, práctico de eh, una reacción en general. Esta reacción es la reacción de, descomposición, reacción de descomposición del N2O5 en NO2 y oxígeno. Aquí tenemos el tiempo al cual empieza a ocurrir la reacción. En segundos, a los 100 segundos, 200, 300, 400, 500, perdón, y 700 segundos. Entonces, ahí están las respectivas concentraciones, nos damos cuenta de lo siguiente. Nos damos cuenta que la concentración de N2O5 empieza a disminuir. Pasamos de 0,0200 a 0,0169, 0,142 y así sucesivamente empieza a disminuir dado que el N2O5 es un reactivo, mientras que los productos que son el NO2 y el O2 empiezan a pasan de una concentración inis, inicial de 0 a aumentar. Para realizar el ejemplo práctico de esto, vamos o voy a tomar esta información aquí. Y me la voy a trasladar a una hoja de cálculo. Vamos a pegar esto aquí con formato. Listo, entonces tenemos tiempo en segundos acá como, como eje, bueno, como X. Y tenemos concentraciones de N2O5, concentración de NO y concentración de O2. Voy a realizar una pequeña gráfica de estas concentraciones. Vamos a darle aquí a insertar. Eh, por aquí gráfica con bueno, cáter con líneas, y ahí vamos a encontrar la siguiente gráfica. Serie, bueno, serie 1, serie 2 y serie 3 eh, corresponde a N2O5, 5 no 2 y O2. Creo que aquí, dándole clic a la serie, se le puede insertar el título. Vale. Vamos a ver. Seleccionar los datos... Nombre, esa era la serie 2. pero bueno, esa era la serie 1. nombre de la serie 1 es N2O5. El nombre de la serie... Voy a cancelar esto. Por aquí también, aceptar, seleccionar datos. Serie 1, su nombre es N2O5. Serie 2, su nombre es NO2. Y por último, serie 3, su nombre es O2. Disculpen ahí el martillo, mi, los vecinos son expertos en martillar a estas horas. Bien, entonces listo, ahí ya tenemos las respectivas gráficas. ¿Qué pasó con la de NO2? Se desapareció. Bien, bueno, aquí pasa lo siguiente, la serie azul corresponde a la desaparición del N 2 o 5 la serie eh, naranja corresponde a la velocidad de aparición del NO2, y la serie gris corresponde al O2. Entonces yo esperaría, o nosotros deberíamos esperar que el este comportamiento de estas velocidades sea la misma. Pero, bueno, nos dimos cuenta de que, o nos damos cuenta de que no son las mismas. Vamos a determinar aquí, vamos a llamar este gráfico de aquí, vamos a traerlo, a trasladarlo acá. Vamos a aumentarle aquí el zoom para que sea un tanto mejorcito. Y quitemos esto que tenemos acá. Pues ya nosotros sabemos que serie 1, serie 2 y serie 3. ¿A qué corresponde cada una de esas series? Entonces vamos, vamos a trabajar con la serie 1 en el rango de 400 a 300 segundos. 400 a 300 segundos. De la misma manera vamos a proceder para el cálculo de la velocidad en cada uno de esos puntos. Voy a mover estos, estos datos un poco para acá arriba. Y para determinar la velocidad, vamos a colocar el modo presentación. Para determinar aquí la velocidad, en color blue, la velocidad de N2O5, por aquí, velocidad de N2O5, va a ser igual a menos, menos la concentración de N2O5 sobre, bueno, delta, esto es delta, sobre delta t. Vamos a ver qué ocurre. Simplemente considerando la velocidad del N25 entre tiempo 400 y tiempo 300. Entonces, miramos la concentración en 400. Y la concentración del N25 en 400 es 0,01. Bueno, 1,01. Menos la concentración del N25 en tiempo 300. 0,020 entre, pues, tiempo tres, 400 menos 300, tendríamos ahí 100 segundos. Recuerden que aquí va el signo negativo. Y este valor este valor, sería 0.101 menos 0.120 entre 100. Profe, ¿y no tendría que dividirlo también por el 2? Sí, bueno, eh, voy a realizar este, este ejemplo sin dividirlo. Y luego lo divido para que la densidad igual. Entonces, okay, okay. aproximadamente, en notación científica, es 1.9 por 10 a la menos 5. 1,9 por 10 a la menos 5. Eh, molar sobre segundo. Ahora nos vamos con eh, el NO2. Vamos aquí a seleccionar otro color de lapicero. En color está orange. No hay naranja. Entonces carguemos amarillo. Bueno, carguemos rojo, que se parece más a ese blanco. Listo, entonces ahora por acá yo voy a el cálculo de la, bueno, aquí abajo, velocidad del nO2. En el mismo intervalo de tiempo. Entonces aquí tendríamos que este valor es positivo, eh, delta de la concentración del NO2 sobre delta tiempo. Entonces ubicamos la concentración del NO2 en, en 400, entonces en 400 la concentración del NO2 corresponde a 0,0197, 0,0197, menos la concentración del NO2 en 300 que corresponde a 0,0160. Eh, abajo tenemos que el delta T es lo mismo, 100 segundos. Y al realizar esta operación matemática, .0197 menos .0160 entre 100 me da 3,7 por 10 a la menos 5. 3.7 por 10 a la menos 5. Molar sobre segundo. Bueno, ¿y qué pasó? Eh, si yo esperaba que la, si la ley de velocidad... Vamos a retroceder un momentito. Me dice que esas concentraciones deberían ser iguales. Ahora, debemos sopesarla con el factor estequiométrico. Entonces, para ello debemos emplear el factor estequiométrico aquí. Eh, para el N2, el factor estequiométrico es 2, entonces esto... Debería yo multiplicarlo por un medio. Y para el NO2, el factor este es 4, entonces esto debería yo multiplicarlo por un cuarto. Entonces vamos a ver si esto es así. A multiplicar 1.9, 1.9 exponente a la menos 5 por un medio, o sea entre 2, eso me da 9.5, 9,5 por 10 a la menos 6. Molar, perdón, esto es negativo. Molar sobre segundo. Y al realizar la misma operación del 3.7 por un cuarto, 3.7 exponente a la menos 5 entre 4, eso me da 9.25 por 10 a la menos 6 molar sobre segundo. Y estos valores ya son más aproximados. Entonces ya aquí estoy demostrando que al utilizar ese factor estequiométrico sí puedo demostrar que las velocidades de cada uno, tanto reactivos como productos, deben ser iguales al considerar la reacción química. Entonces sigamos, y ahora vamos a ver un término adicional que se denomina ley de velocidad, el cual me genera o me, me reproduce la velocidad, perdón, el orden de la reacción. Ahora entonces, la velocidad de una reacción no va a depender de los productos, porque... Eh, por lo general, experimentalmente, es mucho más fácil mantener un registro de los reactivos que de, de la aparición de los productos. Entonces, la ley de velocidad está relacionada solamente con los reactivos. Y entonces, ahora la ley de velocidad es una ecuación matemática que expresa la velocidad de una reacción en términos de una constante, o una constante nueva ahora, caso R, bueno, que también se denomina K, pero no confundirla con la constante de equilibrio, K sub R, eh, las concentraciones de los reactivos, en este caso las reacciones A más B, produce cualquier otra cosa, digamos C, las concentraciones de los reactivos A y B, elevados a unos órdenes que se denominan órdenes parciales, aquí yo le coloqué alfa y beta, algunos libros le colocan N, M y así sucesivamente, eh, la, la idea es que las concentraciones deben ir, deben ir elevadas a los órdenes parciales, y que la suma de los órdenes parciales, es decir, alfa más beta, me debe dar el orden de la reacción. Y las reacciones, por lo general, bueno, las reacciones podemos la de orden, desde orden cero hasta orden n, pero en la naturaleza la mayoría de las reacciones que nosotros podemos observar son de orden 0 o 1 o de segundo orden de orden cero, de primer orden o de segundo orden, y eso es lo que vamos a ver al día de hoy. Vamos a, inclusive a, a llegar a un resumen cuando las reacciones de un orden N en particular. Bien, entonces aquí nuevamente esta ley de velocidad es esta relación matemática que me involucra la velocidad con la constante, concentraciones de los reactivos y sus respectivos órdenes parciales. Eh, recuerden nuevamente, ahora solamente vamos a mirar los reactivos no me, está, no me interesan los productos porque como les dije esto se debe determinar experimentalmente se debe determinar experimentalmente y es difícil mantener un registro de la velocidad de aparición de los productos por eso es que la velocidad de reacción ahora está en términos de los reactivos sigamos adelante bueno, aquí como les decía, eh, solamente miramos reactivos, solamente miramos reactivos en cualquier etapa de la reacción, eh, y conociendo ciertos tipos de interacciones entre las moléculas, yo puedo inclusive proponer un mecanismo de reacción. Eh, los mecanismos de reacción son eh, estructuras de cómo ocurre la reacción, recordarán ustedes que, cuando, que yo de arriba les comenté lo siguiente, que cuando los reactivos, por, ejemplo, por aquí reactivos, se convierten en productos, por, ejemplo, por aquí productos, ellos deben alcanzar una energía mínima, bueno, aquí tenemos en esta gráfica, en el eje vertical está la energía, y acá tenemos pues eh, coordenada de reacción o tiempo, o qué sé yo. Para que los reactivos alcancen la calidad de productos, los reactivos deben adquirir una energía, o deben superar esta barrera, y convertirse en una estructura que se conoce como estado de transición, o en inglés, TS, Transition State. Al llegar al estado de transición, eh, pues la molécula depende de, de, de... Bueno, ya esto es más probabilidad, o termodinámica estadística. La molécula de, depende, pues ella puede devolverse al estado reactivo, o puede cambiar al estado de producto. Cambiamos aquí al estado de producto. La diferencia o este delta de energía entre la energía de los reactivos, la energía de los reactivos, por aquí... Y toda esta montaña, o bueno, toda esta barrera de energía que debe subir la molécula, se denomina energía de activación. Y bueno, la energía, la energía de activación es simplemente la energía mínima para que un reactivo alcance la calidad de estado de transición y ahí pueda convertirse en producto. Miremos una reacción eh, típica, eh, la molécula de hidrógeno más, bueno, aquí te colocamos dos, más una molécula de oxígeno, una reacción típica aquí, para convertirse en dos moléculas de agua. Está ahí todo balanceado, no hay ningún problema. Entonces, para que esta reacción ocurra, vamos a tener eh, moléculas de hidrógeno. Vamos a dibujar por aquí. El hidrógeno lo dibujamos con azul dibujar una molécula de hidrógeno aquí, dibujamos otra molécula de hidrógeno por acá. Y por acá dibujemos una molécula de oxígeno. Colocamos aquí el oxígeno un poco más grande, otro oxígeno acá un poco más grande. Entonces para que esta reacción ocurra, eh, a este conjunto de moléculas eh, debe alcanzar pues, una... Energía de activación, y esa energía de activación tiene que ver con la velocidad a la cual se están moviendo las moléculas, esto tiene que ver con la temperatura, y una colisión efectiva. Resulta que las moléculas, bueno, cuando tenemos estas, esta conjunción de moléculas en un, uh, en un reactor, las moléculas se mueven, chocan con las paredes, chocan contra ellas mismas, pueden chocar estas dos moléculas de hidrógeno, e inclusive puede chocar la molécula de hidrógeno con la molécula de oxígeno, pueden chocar, pero si esa colisión eh, no está orientada adecuadamente, la reacción para convertirse en moléculas de agua no ocurrirá. Entonces todo esto, todo esto, tanto la temperatura como la orientación, todo esto va dentro del término de energía de activación. Eh, bueno, los catalizadores lo que hacen es orientar o propiciar una, unas colisiones efectivas. Entonces, conociendo toda este, esta terminología, nosotros podemos entonces proponer un mecanismo de reacción. Podemos proponer que la molécula de H2, eh, bueno, aquí tenemos la molécula de oxígeno, O, O, y tenemos que la molécula de hidrógeno, bueno, este mecanismo de reacción es hipotético, no está probado. Y de hecho, ni siquiera se puede determinar en un laboratorio, solamente se pueden proponer. Entonces, supongamos que aquí tenemos debe chocar con esta molécula por ese lado, y bueno, propiciar que se rompa este enlace, luego este otro hidrógeno debe chocar con la molécula por este lado, propiciar que se rompa este otro enlace para formar la molécula pues, de, de agua. Como les dije, esto es teórico, se proponen simplemente, y pues la comunidad científica lo acepta o no, o lo debate o no. Bien, entonces nuevamente regresemos a la ley de velocidad de reacción, que como les decía... Eh, es una ecuación matemática en la cual involucra la constante de velocidad, las concentraciones de los reactivos, y ahora estos términos que se denominan órdenes parciales. A y B son órdenes parciales de la reacción. La suma de A y B, pues me da el orden general de la reacción. Hay que tener en cuenta, según esto que está aquí en rojo, que los órdenes parciales no corresponden necesariamente a los coeficientes estequiométricos. Es decir, si... Bueno, y, y no siempre vamos a obtener órdenes parciales como eh, números enteros. Por ejemplo, un orden parcial puede ser de un medio. Esto de que no corresponde al coeficiente estequiométrico, por ejemplo, si la reacción es 2A más 5B para producir eh, C, esto no necesariamente corresponde con esto. No, o sea, el orden parcial no corresponde con los coeficientes estequimétricos, hay que tenerlo en cuenta, no hay que confundirse cuando vayamos a escribir eh, la ley de velocidad. Entonces ahora vamos a considerar, lo siguiente vamos a considerar cuando una ecuación es de orden cero, cuando una ecuación es de orden 1 y cuando una ecuación es de, ecuación es de orden 2 y al final vamos a eh, generalizar cuando la reacción es de orden n. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Antes de empezar... A, a determinar el orden de una reacción, quiero preguntarles si ustedes en fundamentos de matemática o si están viendo cálculo, no sé, ya vieron integrales o alguna vez han visto integral. La pregunta que les hago aquí a todos. ¿Se han visto integrales? No, señor. Eh, ¿Y en el colegio? Vez tampoco. Yo, tampoco, yo llegué hasta derivada y todavía estamos tratando de derivadas en cálculo. Bueno, al menos mi grupo, no sé las demás. Ok, bueno, entonces vamos, vamos a proceder de la siguiente manera. Déjenme cargar esto que, que habría acá. Uh, nueva, nueva página. Muy pues bien. Resulta que la integral se puede considerar como una antiderivada, no sé si, me, si entienden el término. Por ejemplo, si, si yo tengo por aquí x cuadrado, y yo le aplico por aquí la derivada, derivada de x cuadrado, eh, ustedes saben que lo que hacemos es bajar el exponente y restarle uno al exponente. o sea La, la forma general de derivada es tener el exponente n por x a la n-1. menos Entonces la derivada de 2x la, nosotros la veríamos como 2x. Eh, bueno, esto sí lo han visto, ¿no? Derivada de 2x. Derivada Perfecto. de x cuadrado, 2x. La anti, bueno, la integral, yo la voy a... a se las voy a explicar aquí de manera rápida como una antiderivada. ¿Cómo llegamos de aquí? ¿O qué expresión me ayuda a llegar de 2x a x cuadrado? O sea, esto que está aquí es la derivada y quiero llegar a x cuadrado. Básicamente hay reglas para integrar, en este caso... Para integrar eh, 2x, eh, 2x y debe ser acompañado por, por dx, la regla es la siguiente. El n, que es el que está acompañando a la x, va a dividir. Entonces vamos a tener 1 sobre n y vamos a tener x y a ese n le vamos a sumar, no, lo vamos a subir solamente al exponente. Entonces la regla general es esta, 1 sobre n por x a la n. Bueno, estas son de las derivadas más sencillas que hay. Si yo aplico esto, siendo n este valor, entonces tendríamos 2x eh, a la a la 2 sobre 2. Entonces 2 sobre 2 se cancelan, y esto me queda de x cuadrado, y he recuperado entonces la expresión original. Más o menos la integral se ve de esta manera. Entonces si yo quiero obtener la integral... Perdón, la integral se aplica sobre una derivada para obtener la expresión original. Entonces, teniendo esto en mente y no confundiéndolos tanto, tampoco enredándolos tanto con, con terminología, vamos a realizar la definición de las ecuaciones de primer, segundo y tercero, bueno, de cero, de orden uno y de orden dos. Resulta que para las reacciones de orden cero, las reacciones de orden cero, el, ese orden parcial alfa es igual a cero. Sí, aquí vamos a considerar simplemente esta reacción A se convierte en B. Ahora entonces solamente vamos a mirar a A. O sea, en estas reacciones que vamos a mirar en este ejemplo, solamente vamos a considerar a un solo reactivo. No dos reactivos, sino uno solo. El reactivo es A. Es decir, que la velocidad de esta reacción eh, va a ser igual a... A esa constante, si, si soy capaz de escribir nuevamente la ley de velocidad, aquí, olvídense entonces que ahora tenemos b, o sea, ahora simplemente la velocidad va a ser igual a esta expresión, y alfa vale 0. porque estamos viendo reacciones de orden 0. Vamos a borrar aquí. Esperen un momentico, para que esto me quede organizado, y esto es órdenes reacción. Bien, entonces vamos a ver la primera, que es reacciones de orden cero. ¿Orden? ¿No yo ayude? En reacciones de orden cero. En las reacciones de orden cero debemos considerar qué ocurre que ese orden parcial alfa vale... 0. Entonces si yo quiero escribir la expresión de velocidad va a ser igual a esa constante, K sub r, o ahora la voy a aquí, para ser más didáctico simplemente me voy a quedar con K, vamos a escribirla en otro color, K, que multiplica a la concentración de ese reactivo elevado a ese orden parcial. Entonces coloquemos por aquí alfa. Sabemos que el orden parcial alfa es igual a 0, por ende entonces la concentración de A elevado a la cero, cualquier número elevado a la cero es 1, entonces la, para las reacciones de orden cero, la ley de velocidad es escrita en función solamente de la constante. Resulta que, bueno, nuevamente, esta reacción ocurre A, eh, produce lo que sea, produce ah creo por aquí B, B es producto, A es reactivo. A es quien se está descomponiendo o degradando para producir B. Tenemos esta expresión, para las reacciones de orden cero, la velocidad va a ser igual a la constante de velocidad. Es decir, que por muy, mucho reactivo que yo le aumente a mi reacción, la velocidad siempre va a ser igual a la constante. Entonces, para las reacciones de orden cero, no importa la cantidad de reactivo que yo le ponga, siempre voy a obtener el mismo valor de la velocidad. Vamos a ver por acá abajito, eh, antes de proceder a las integrales, fracciones de, de orden, de primer orden. Copiamos esto. Lo pegamos. Y pasamos. Voy a dejar un espacio considerable porque ahorita voy a... Entonces, reacciones de primer orden. En las reacciones de primer orden, vamos a tener que ahora alfa vale 1. Y ahora alfa vale 1, y la expresión de velocidad va a ser igual a la constante K por la concentración de A. elevado al orden parcial alfa. Como alfa vale 1, entonces vamos a tener que a está elevado a la 1. Esta expresión entonces es igual a la constante de velocidad k multiplicada por eh, la concentración de a. Bien, ahora sí. Si yo quiero aumentar la velocidad de la reacción, lo que tengo que hacer es aumentarle la concentración a estas reacciones, las reacción de primer orden, a mayor reactivo, mayor velocidad. Y vamos a ver ya aquí el último, gen, bueno, reacciones de orden... No, por acá abajo. Reacciones de segundo orden. La misma analogía, tenemos nuevamente que alfa, para reacciones de segundo orden, vale 2, el orden parcial vale 2, y nuevamente, velocidad va a ser igual a la constante de velocidad K por la concentración de ese reactivo A elevado a ese orden parcial alfa, y ahora vamos a tener que la velocidad de la reacción es igual a la constante de velocidad multiplicada por eh, alfa, o perdón, por la concentración de A al cuadrado. Eh, aquí si yo aumento la concentración de A en, bueno, si la doblo, la velocidad va a ser eh, aumentada en cuatro, cuatro veces. Así. Aumento la velocidad de A en 2, perdón, la concentración de A en 2, la velocidad va a ser igual a 2, a la 2 va a ser igual a 4 entonces la velocidad se aumenta en 4 unidades. De esa manera, las reacciones de segundo orden me sirven para pues, control cinético. Y ya a, acá al final vamos a colocar eh, reacciones de orden n. Aquí tenemos un espacio. Orden n. Aquí de manera general el alfa eh, puede tomar cualquier valor, 3, 4, 5... O, o cualquier valor. Entonces tenemos que la velocidad de la reacción va a ser igual a la constante, que el mismo término constante, por eh, la concentración de A, elevado a su orden parcial, y esto al final vamos a tener que igual a la constante por la concentración de A a la N. Entonces N puede tomar cualquier valor. Le, como les comentaba en un principio... En la naturaleza vamos a encontrar, por lo general, reacciones de orden cero, reacciones de primer orden y reacciones de segundo orden a lo mucho. Las reacciones de orden N, tercer orden, cuarto orden, son bien complicadas de encontrarlas en la, en la naturaleza. Por lo general, nos vamos a enfocar en reacciones de orden cero, uno y dos. Pues bien, ahora vamos, eh, voy a escribir por aquí abajo esa... Recuerden que al principio de la, de la diapositiva... Eh, nosotros habíamos definido la velocidad como el cambio de la concentración. Bueno, aquí voy a borrar esto porque la velocidad nos vamos a quedar simplemente con este término. El cambio en la concentración de, de reactivo sobre tiempo, con un signo negativo, eso lo vamos a implementar acá ahora. Entonces esa velocidad va a ser igual, bueno, voy a escribirla aquí abajo, velocidad va a ser igual a menos el cambio, ese delta, en la concentración de A eh, sobre el tiempo, sobre el cambio en el tiempo. tiempo. Aquí coloquémoslo como delta T. Estas dos expresiones son equivalentes porque estamos hablando de la misma reacción, reacciones de orden cero. Eh, ese delta yo lo voy a escribir ahora como diferencial. Vamos a cambiar esto y escribirlo como un diferencial: diferencial ¿no? menos eh, diferencial de la concentración de A dividido entre el diferencial del tiempo. Bien, en realidad estas dos expresiones son totalmente equivalentes, entonces yo puedo escribir lo siguiente, o puedo definir lo siguiente. Que menos, menos el diferencial de la concentración de A, dividido entre el diferencial de tiempo, es igual... A la constante de acá. Bien, ahora rearreglando aquí términos. Rearreglando aquí términos, esto puede ser reescrito de la siguiente manera. Este DT lo voy a mandar para acá para la derecha. Ese menor también lo voy a mandar a la derecha. Voy a hacer simplemente la derivada de la concentración de A. O sea, D. Diferencial de la concentración de A. Va a ser igual a menos este menos que ustedes ven aquí, paso para el otro lado, entonces, a menos eh, la constante, esa constante roja que ustedes ven ahí, por el diferencial de tiempo. Bien, tengo una ecuación diferencial, lo que hago para resolver una ecuación diferencial es aplicar e integral. Eh, resulta que ustedes se recuerdan de derivada, entonces la derivada de x... Eh, era 1, ¿no? Sí, derivada de X era 1. Bueno, la derivada de X era X. Mi función es X. La derivada de X es X. Bien, voy a aplicar ese concepto aquí. Entonces, la derivada de, bueno, la integral, este término lo voy a escribir acá, acá arriba, para no confundirlo. La integral de este término, integral de, de x, es igual a x. Con esto en mente, vamos a integrar en la izquierda y en la derecha. Entonces tendríamos integral eh, de, de a, va a ser igual la integral de todo este término que está acá en la derecha, menos la constante K, por eh, diferencial de tiempo. Cuando vean integrales les van a decir que los términos constantes pueden salir de la integral. En este caso, este término que voy a señalar aquí en color gris, es un término constante, entonces puede salir de la integral. Es decir que esta expresión que tenemos allí, la podemos reescribir como menos la constante por la integral del diferencial de tiempo, de T. Bien, y recuerden: entonces, tenemos que integral de cualquier diferencial es igual a eh, pues, la variable. En este caso, integral D de A va a ser igual pues, a la concentración de A. Y esto va a ser igual a menos k, perdón, k es roja, menos k, por integral de dt, pues sería t. Ahora, cuando ustedes vean integrales, también les van a decir que cuando realicen cualquier integral, ustedes deberían adicionarle una constante de integración. Esa constante de integración acá, acá se va a llamar, coloquemos eh, aquí, Concentración inicial de A. Bien, y esta es la expresión, esta es la expresión para, o la expresión de un, de ley de velocidad integrada para una reacción de orden 0. No voy a entrar mucho en detalle, eh, pero bueno, acá para reacciones de orden 1 y reacciones de orden 2, el procedimiento es similar, simplemente que para las reacciones de orden 1, la integral que tengo es va a ser integral de x sobre x, y esta integral es el logaritmo natural de x. Por ende, la ley de velocidad integrada para las reacciones de primer orden va a ser igual a la siguiente expresión. Bueno, esto es orden cero. Eh, para las reacciones de primer orden, vamos a tener entonces que la ley de velocidad integrada, aplicando la misma analogía, el logaritmo natural de la concentración de A eh, va a ser igual a menos la constante por el tiempo más logaritmo natural de la concentración de A inicial, reactivo inicial. Esto es para una reacción de primer orden. Y aplicando la misma analogía para reacciones de orden, eh, de segundo orden, entonces vamos a tener que la integral, la ley de velocidad integrada va a ser igual a 1 sobre la concentración de A. Eh, esto es igual a la constante, ahora es positiva, por el tiempo, más eh, 1 sobre la concentración de A inicial esta expresión que vemos aquí, corresponde a las reacciones de segundo orden. No se preocupe que esto está eh, resumido acá al final, creo que aquí hay una tabla que dice, esta tabla que tenemos aquí, están las reacciones de orden cero, reacciones de primer orden, de segundo orden, y reacciones de orden n, y la ley de velocidad de integrada, que son los términos que acabamos de integrar acá, eh, para la acción de primer orden, lo haremos natural de KT y yo. Listo, entonces, uh, ahora vamos a ver lo siguiente. O a mí me interesa que ustedes recuerden lo siguiente. En cálculo, ustedes, estoy seguro, si, si no lo vieron, si no lo han visto todavía, eh, en la escuela lo vieron, y es que una gráfica de una línea recta, tenemos por aquí una línea recta, Cualquier gráfica de una línea recta, bien sea, bueno, coloquemos esta, esta línea recta que va ahí, se puede definir matemáticamente a través de una ecuación. Tenemos la abscisa y acá tenemos la ordenada, y esta gráfica debe y se le puede calcular un término que se denomina pendiente, M. ¿Sí? Y adicional a eso, la gráfica tiene un intercepto en un punto acá que se denomina B. Es decir que una, cualquier gráfica, antes de proseguir con esto, yo la puedo representar como la siguiente expresión. Eh, y, lo tenemos aquí en azul, Y es igual a la pendiente M por la variable independiente X más ese intercepto, más B. Cualquier gráfica puede ser representada de la siguiente manera, Y igual a MX más B. Entonces, el término de los colores que usé es bastante importante porque si yo intento ver nuevamente lo que tenemos acá, eh, una reacción de orden cero, si yo grafico la concentración de A, que sería Y, siendo ¿no? analogía, sería Y. Grafico la concentración de A versus el tiempo versus el tiempo, que sería la variable independiente, y si yo obtengo una línea recta, una línea recta, yo puedo decir que la reacción es de orden cero, porque está eh, siguiendo una línea recta según estos términos que tenemos acá. Entonces, si yo grafico, no, voy a borrar esto por aquí, si yo grafico la concentración de A versus el tiempo, que sería verde, eh, noten lo siguiente, la pendiente, esta pendiente M, correspondería inclusive con, bueno, con este signo negativo que tenemos aquí, también sería eh, parte de la pendiente, o sea, la pendiente es todo lo que acompaña a la variable independiente. Entonces esa pendiente menos K, eh, ustedes saben que la, la forma de una gráfica que tiene pendiente negativa es así, así, si yo grafico esta relación y obtengo la siguiente gráfica, una gráfica de la siguiente manera, donde esta pendiente va a ser igual a menos K, y el intercepto por aquí va a ser igual a la concentración inicial de A, si eso ocurre, eh, yo puedo decir que la reacción es de orden cero. Puedo garantizar que la reacción es de orden cero porque estoy eh, tomando la misma forma de una ecuación de línea recta. Ahora, para las reacciones de primer orden, vamos por aquí, reacción de primer orden, vamos a copiarnos esto y reproducirlo acá abajo, para las reacciones de primer orden, si yo grafico el logaritmo natural de la concentración de A, ahora todo esto que estoy señalando aquí, va a ser mi variable Y, mi variable dependiente, versus eh, tiempo, versus tiempo, sería lo que ustedes ven ahí en verde, y la pendiente siendo menos K, también todo este término que ustedes ven aquí, corresponde a la pendiente, y el intercepto será igual al logaritmo natural de la concentración inicial de A. Entonces ahora, si yo grafico logaritmo natural de A versus tiempo, si yo grafico una gráfica, logaritmo natural de la concentración de A, versus tiempo, versus tiempo, y obtengo una gráfica con pendiente negativa menos K, La gráfica nuevamente tiene pendiente negativa, eh, que vale menos K, con un intercepto, y intercepto el intercepto es logaritmo natural de A sub 0. si obtengo una gráfica con esta forma, una línea recta con pendiente negativa, eh, yo puedo garantizar que la reacción es de primer orden, y ya para culminar, si yo grafico, bueno, nuevamente vamos a reproducir la ecuación de la recta. Y la pegamos acá. Entonces ahora, como para reacción de segundo orden, eh, 1 sobre A sería mi variable dependiente. Eh, K es la pendiente, T es la variable independiente, y 1 sobre A sub 0 sería el intercepto. Noten que aquí la pendiente es positiva, entonces si yo grafico eh, la siguiente expresión, yo lo voy a, o deseo graficar por acá, perdón, deseo graficar 1 sobre la concentración de A versus tiempo, versus el tiempo, yo tengo una gráfica con pendiente positiva, que es de la siguiente manera, aquí la pendiente positiva correspondería al valor de K, y el intercepto correspondería a 1 sobre la concentración inicial de A. Si yo realizo una gráfica de ese estilo y obtengo una línea recta con esta característica, yo puedo garantizar, garantizar que la reacción es de segundo orden. Entonces, de método, gráficamente yo puedo determinar cuándo la reacción es de orden 0, de orden 1 o de segundo orden. Y de eso así... De hecho, así es que se realiza en el laboratorio. En el laboratorio, eh, bueno, yo obtengo los datos de las concentraciones y realizo una gráfica de concentración inicial versus tiempo, miro la forma de la gráfica, si no obtengo una línea recta, no es de orden cero, realizo una gráfica del logaritmo natural de A versus tiempo, miro la gráfica, si no es una línea recta, no es de primer orden, y ya por último gráfico 1 sobre la concentración de A versus tiempo, y miro la gráfica, si obtengo una línea recta, de estas características puedo decir y garantizar que la reacción es de segundo orden. Entonces de esa manera es como se procede gráficamente en un laboratorio para determinar el orden de la reacción. A través de las eh, órdenes de reacción integrados, que son estos valores bueno estas ecuaciones a las cuales llegan orden cero, primer orden y segundo orden. Como les dije, no se preocupen que acá en el resumen de la diapositiva vamos a tener toda esa información. Eh, me interesa ahora recuperar, la bueno, son las 10.34, hagamos una pequeña pausa, estoy con la garganta seca, y nos vemos, son las 10.34, 10.44, nos vemos acá nuevamente ya para eh, determinar, bueno, antes de, antes de culminar, de, de, de entrar a la pausa, aquí está el método gráfico, lo que les estaba comentando allá, si la reacción es de orden cero, de orden cero yo grafico concentración de A versus tiempo, y yo obtendría una línea recta de esta manera. La pendiente, la pendiente M corresponde a menos la constante. Noten que para las reacciones de orden cero, si yo grafico logaritmo natural de A versus tiempo o si yo grafico 1 sobre A versus tiempo y no obtengo una línea recta, yo puedo decir, pues no es de orden, perdón, eh, es de orden cero. Para las reacciones de primer orden, al graficar concentración de A versus tiempo, y obtener una gráfica que no es línea recta, yo puedo decir, bueno, esta no es de orden cero. Luego grafiqué el logaritmo natural de A versus tiempo y obtuve una línea recta con pendiente negativa, yo puedo decir, bueno, esta reacción es de orden 1 o de primer orden. Luego, si grafico 1 sobre A versus tiempo y no obtengo una línea recta, pues ya de una vez garantizo que la reacción es de primer orden. Para las reacciones de segundo orden, si yo grafico concentración de A versus tiempo, no es una línea recta, no puedo decir no es de orden 0. Si yo grafico logaritmo natural de A versus tiempo y no es una línea recta, puedo decir no es de primer orden. Ahora, si grafico 1 sobre A versus tiempo y obtengo una línea recta con pendiente positiva, puedo decir, bueno, sí, es de segundo orden. De esa manera, utilizando el método gráfico, puedo determinar el orden de la reacción. Entonces, ahora sí, eh, son las 11.35, 36... A las 11.46 nos vemos acá nuevamente. Les voy a dejar de todos modos este, bueno, esta slide en pantalla eh, para que vayan consignándolo o tomándole fotos para que lo tengan pendiente ahí ahora que ya empecemos a trabajar pues, con información relevante para poder determinar órdenes de reacción. Entonces les dejo esa, esa slide ahí en pantalla. Y pues ya nos vemos 11.36 a las 11.46. Bueno, continuamos con el curso. Bien. Eh, voy a tomarme un, un pequeño ejemplo aquí, por ejemplo, por ejemplo, de reacciones de orden cero. Vamos a tomar la expresión de la, de la ecuación integrada. Y la voy a trasladar. Para Entonces por aquí coloquemos que esto es ecuación integrada de velocidad para reacciones de orden cero. A partir de esta expresión vamos a encontrar una nueva expresión que se denomina tiempo de vida media. El tiempo de vida media se representa por una T con un medio aquí abajo. Se conoce como tiempo de vida media. El tiempo de vida media no es nada más ni nada menos que el tiempo en que tarda la concentración inicial en reducirse a la mitad. El tiempo en que tarda que la concentración sea la mitad de la concentración inicial. Medio de A sub Ese es el tiempo de vida media. El tiempo en que tarda la concentración en llegar a la mitad de la concentración inicial. Voy a reescribirlo aquí más claramente. El tiempo de vida media se considera el tiempo que transcurre entre que la concentración del reactivo A alcanza la mitad del valor de la concentración inicial de A. Pues bien, con esto en mente, el tiempo de vida media para una reacción de orden cero va a ser descrito va, va de la siguiente manera, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Eh, resulta que la concentración de A tiene que alcanzar la mitad de la concentración inicial para poder llamar, llamarse tiempo de vida medio. Entonces, esta A que ustedes ven aquí en la izquierda, esa A azul, ahora va a ser, bueno, vamos a escribirle el mismo color azul para no perder, eh, va a ser igual a un medio de la concentración de A inicial. Esto va a seguir siendo igual a, la, a menos la constante, menos la constante, por el tiempo, pero ahora como este tiempo es tiempo de vida media, lo vamos a llamar T, un medio, más la concentración inicial de A. Ahora, lo que yo deseo de esta expresión es despejar tiempo de vida media. Para despejarlo, esta A que está aquí en la izquierda sumando, pasa al otro lado a restar, entonces tendríamos la siguiente expresión. Un medio de la concentración inicial de A menos la concentración inicial de A es igual a la a menos la constante, menos K, por el tiempo de vida media. De vida media. de aquí 1 menos 1, perdón, 1 medio menos 1, eso da menos 1 medio, lo realizan ahí, factorizan A y tienen 1 menos, perdón, 1 medio menos 1, eso les va a dar menos 1 medio de A sub 0. Entonces ya dejemos aquí menos 1 medio de la concentración inicial de A, y esto va a ser igual a menos K por tiempo de aire media. De aquí despejando tiempo de vida media, entonces el tiempo de vida media va a ser igual a la siguiente expresión: eh, la concentración inicial de A, de A sub 0, sobre dos veces la constante de velocidad. Y para las reacciones de orden 0, entonces el tiempo de vida media se calcula con esta expresión. Regresemos por acá, a ver si coincide con los datos que están acá en el resumen. Para las reacciones de, eh, de orden cero, el tiempo de vida media se calcula con, teniendo la concentración inicial de A entre dos veces la constante. Entonces, la concentración inicial de A sobre dos veces la constante. Esto es para las reacciones de orden cero. Para las reacciones de orden uno, el procedimiento es similar. Bueno, vamos a resolverla para las de orden uno y se las dejo allí eh, para que ustedes resuelvan de orden dos esto por acá, vamos a proceder de manera análoga. Eh, pero bueno, aquí en la siguiente columna me voy a recuperar la expresión de las ecuaciones de primer orden. Esta que tenemos por aquí. Y la voy a copiar y la voy a trasladar allá arriba. Por aquí. La dejamos allí. Creo que puedo seguirla moviendo un poquito a la derecha. Y bien. Ahora sí, entonces, reacciones de orden cero no de primer orden. Esta es la ecuación integrada de velocidad para la reacción de primer orden. Esta que ustedes ven aquí. Vamos a aplicar el, el mismo concepto de tiempo de vida media. El tiempo de vida media. Es el tiempo en el cual la concentración eh, alcanza la mitad de la concentración inicial. Aquí tenemos un medio de A sub cero. Eh, En estas condiciones yo puedo decir que he calculado el tiempo de vida media. Entonces, listo, vamos a reemplazar todas estas expresiones en la ecuación integrada de velocidad para las fracciones de primer orden y obtener la expresión del tiempo de vida media. Entonces, el tiempo de vida media... Bueno, Vamos a reemplazar aquí. Ahora logaritmo natural de A va a ser igual a, a esta expresión que tenemos acá. Entonces tendríamos a la izquierda logaritmo natural de eh, la concentración de A, pero ahora la concentración de A es la concentración inicial a sub cero sobre dos, igual a menos KT por el tiempo, pero ahora este tiempo es tiempo de vida media. Tiempo de vida media más logaritmo natural de la concentración inicial de A. Aquí lo que voy a hacer es eh, despejar tiempo de vida media, por ende esta expresión que está acá en la derecha va a pasar allá a la izquierda, entonces tendremos logaritmo natural de la concentración de A inicial sobre 2 menos logaritmo natural de la concentración de A inicial eh, Igual a menos K por el tiempo, debidamente. Pues bien, entonces a esta expresión que nosotros vemos aquí, recuerden que logaritmo de, dentro de las propiedades de los logaritmos, eh, si yo tengo logaritmo natural de A sobre B, A dividido entre B, esto puede ser descrito como logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. Entonces teniendo eso en mente, esta expresión que tenemos aquí la vamos a descomponer como eh, logaritmo, natural de, perdón, logaritmo natural de la concentración inicial de A menos logaritmo natural de 2 Menos logaritmo natural de la concentración inicial de A igual a menos K por el tiempo de vida media. Aquí se cancelan o, logaritmo natural de A sub cero con logaritmo natural de A sub cero. Eh, se cancelan y me queda menos logaritmo natural de 2 igual a menos la constante por el tiempo de vida media despejando tiempo de vida media para esta expresión, el tiempo de vida media para la reacción de primer orden va a ser igual al logaritmo natural de 2 dividido entre la constante de velocidad k. Y esta sería la expresión para el cálculo del tiempo de vida media eh, para la reacción de primer orden. Noten lo siguiente que para las reacciones de primer orden el tiempo de vida media no depende de la concentración inicial. Para las reacciones de orden 0 eh, y orden 2 sí depende de la concentración inicial. Recordemos aquí, nos vamos que para las reacciones de primer orden el tiempo de vida media corresponde al logaritmo natural de 2 entre la constante k. Logaritmo natural de 2 entre la constante k. En más, esto lo podemos llevar al cálculo del logaritmo natural de 2, que es 0,6931, 0,6931 sobre la constante K. Dado que el logaritmo natural de 2 pues es ese valor que tenemos allí. Eh, ya les toca a ustedes emplear eh, la misma analogía de resolución para encontrar el tiempo de vida media de las reacciones de segundo orden, se van a encontrar que el tiempo de vida media de las reacciones de segundo orden es igual a 1 sobre la constante por la concentración inicial de A, y de manera general el tiempo de vida media es 2 a la n-1-1 -1, eh, sobre n-1 por la constante uh, por la concentración inicial elevado a la n-1. Bien, entonces ahí les dejo, les dejo de tarea que demuestren que el tiempo de vida media para las reacciones de segundo orden es esta expresión que tenemos acá. Pues bien, sigamos y ahora nos adentraremos, bueno, aquí habíamos visto método gráfico, eh, ya habíamos visto bueno, el tiempo de vida media para reacciones, esto también ya lo habíamos visto, Ok, entonces continuemos con este ejercicio de aplicación que tenemos aquí. Eh, y esto es un método numérico a partir de datos experimentales. No sé si es ese, bueno, sí, vamos a solucionar. Bueno, bueno ambos son de la misma manera. Entonces dice la reacción del flúor con dióxido de cloro es Fl2 más 2 ClO produce 2 FlCl. LO2. Vamos a escribir esa reacción por acá. Bueno, está en un ejercicio de aplicación. Vamos por aquí. Orden N. Ejercicio de aplicación. Bien. Entonces vamos a copiar aquí la reacción y la tabla que tenemos allí. Tenemos por acá. Coloquémoslo un poco más pequeño. Muy grande, un 40, dejémoslo en 22. Sin negrilla. Y negro. Bien, la reacción es esa, la reacción del eh, flúor con dióxido de cloro para producir esta molécula, es esa que ustedes ven ahí, FL2. Más 2 lo produce, pues, dos moléculas de FLClO2. A partir de los siguientes datos, determine el orden, de, el orden y ley de velocidad para la reacción. Entonces, debemos determinar tanto el orden de la reacción, que es la suma de los coeficientes alfa y beta, y la ley de velocidad, que es la expresión matemática que involucra la constante de velocidad. Entonces, voy a copiarme estos datos que ustedes ven allí, y vamos a reproducirlo acá. Entonces, Aquí notamos que el químico experimental en el laboratorio realizó, eso fue el CLI, es F2 solamente. El químico experimental lo que hizo fue eh, determinar la velocidad de la reacción para ciertas concentraciones iniciales. Entonces, eh, la ley de velocidad para esta reacción, para esta reacción, que va a ser igual a velocidad igual a una constante que debo determinar por la concentración de los reactivos. En este caso, reactivo es el FL2. FL2. Perdón, no sé por qué hay FL. Si el flúor es F. Yo me arreglo esto que no es F es así. Eh, concentración de flúor elevada a un orden parcial, pues llamémoslo alfa, dado que, bueno, teniendo la misma por la concentración del CLO elevado a un orden parcial beta. Esa es la expresión, la ley de velocidad. Entonces, yo debo determinar alfa, debo determinar beta y debo determinar la constante. ¿Cómo procedo de esa manera? Pues dado que aquí tengo la velocidad, o sea, en estos ejercicios, en estos tres experimentos, tengo la velocidad, tengo las concentraciones, entonces voy a emplear la siguiente relación, la siguiente analogía, para poder determinar los órdenes parciales alfa y beta. Recuerden que alfa corresponde a fluor y beta corresponde al, bio, al monóxido de cloro. Bueno, aquí también esta expresión está mala, disculpen, y arreglamos esto porque no es Cl2, es, es dióxido, no sé, sí, ahí está bien. Tenemos 2 por 2 4, y ahora tenemos uno solo, entonces está mal balanceada, eh, debió haber ido un 2, eh, como subes, listo. Ahora sí, ahora todo está correcto, entonces ya voy a proceder a calcular que es frclo 2 los órdenes parciales. Para determinar el orden parcial alfa, vamos a cambiarle aquí los colores, eh, voy, a, voy a asumir aquí que el flúor, vamos a darle un color en particular para poder resolver esto de manera más didáctica, vamos a darle que el flúor es rojo, entonces me regreso aquí a la tablita, todos estos datos los vamos a colocar rojos. Y para el ClO2, para el, el dióxido de cloro, eh, los vamos a colocar azul. Para hacerlo más didáctico. Entonces azul, me voy acá a la tablita, y en la tablita todo lo que corresponde al dióxido de cloro va a ser de color azul. Azul. Pues bien, para que ese no se vea ahí arriba. Pues bien, entonces, para determinar el orden parcial que acompaña al fluor, que acompaña a lo rojo, yo debo identificar en estos tres experimentos dos en los cuales la concentración del cloro, del dióxido de cloro, sea la misma. Esperen que eso no se ve ahí, como es ese color en las cuales la concentración del dióxido de cloros es la misma. Entonces yo ubico el primer experimento, cuya concentración es 0,01, ubico el segundo experimento, la concentración es 0,04. No me sirve el primero y el segundo, porque las concentraciones del ClO2 son diferentes. Recuerden, voy a determinar alfa. Voy a determinar alfa. Para ello, me, me ubico con el otro reactivo e identifico dos reacciones o dos experimentos en las cuales las concentraciones de beta, perdón, las concentraciones del dióxido de cloro, sean las mismas. Entonces los experimentos que me sirven es el experimento 1 y el experimento 3, porque las concentraciones de dióxido de cloro son 0,01 y 0,01, respectivamente. Entonces me sirven esos dos experimentos para poder determinar la, el orden parcial alfa. Entonces procedo de la siguiente manera, escribo la expresión para el experimento 1. Aquí dibujemos, entonces para el experimento 1, e xp1, la expresión es igual, bueno, la expresión de velocidad, la velocidad es igual a 0,0012. 0,0012, entonces el experimento 1, recuerden el 1, igual a la constante K por la concentración de flúor, Elevado al orden parcial alfa. Entonces la concentración de flúor es 0.1. Bueno, coloquémoslo aquí en paréntesis 0.1. Elevado al orden parcial alfa. Esto por, por la concentración del dióxido de cloro. Elevado al orden parcial beta. Aquí la concentración del dióxido de cloro es 0.01. Coloquemoslo ahí en azul. 0.01. Elevado al orden parcial beta. Eso es con respecto al experimento 1. Ahora vamos con respecto al experimento 3. Que fue el otro que identifiqué, en donde las concentraciones del dióxido de cloro eran las mismas. Entonces para el experimento 3, tenemos que la velocidad es 0,0024. Esto va a ser igual a la constante por la concentración del flúor. En este caso es 0,20 elevado al alfa por, por la concentración del dióxido de cloro. 0,01 elevado al el orden parcial beta. Pues bien, ya tengo las expresiones para el experimento 1 y el experimento 3. Ahora, ¿qué hago a continuación? A continuación lo que hago es, voy a dividir. Eh, experimento 1 sobre experimento 3 bien entonces vamos a agarrar esta expresión del experimento 1 vamos a perdón vamos a moverla por acá y voy a pasar una línea divisoria entonces esto va a estar dividido entre esta expresión y esta otra expresión. Lo colocamos un poquito más arriba. Esta expresión y esta otra expresión. Y ese igual también lo borro. Laser. Y vamos a colocar esto aquí, como matemáticamente lo vamos a escribir. Vamos a copiar entonces ahora el experimento 3. Y listo, lo colocamos aquí abajo. Ahí dividimos experimento 1 entre experimento 3. Bien, noto lo siguiente, que no importa los valores que tenga beta, o esta beta puede valer 1, 2, 3, 4, 5, estas dos expresiones yo las puedo cancelar. Esta expresión de aquí la puedo cancelar con esta otra expresión de aquí. Y no importa los valores que tenga acá, también este K se va con este valor de K que tenemos acá. Entonces, ahora la expresión me queda de la siguiente manera, me queda 0,0012 entre 0,0024. Bueno, escribámoslo acá. 0,0012 dividido entre 0,0024 es igual a Aquí voy a hacer lo siguiente, 0,1 dividido entre 0,2 eh, voy a utilizar la propiedad de los exponentes y es que eh, los exponentes yo los puedo, como el exponente distributivo, yo lo puedo colocar de la siguiente manera. A esto elevado al alfa. Si yo lo distribuyo, pues me queda la expresión que tenemos acá, si los agrupo me queda así de la siguiente manera. Entonces voy a realizar la, siguiente, la, la operación matemática .0012 cero, cero, entre .024 para ver cuánto me da. .0012 entre .0024. Y eso me da 0.5. Me da en la izquierda 0.5. 0.5. Y esto es igual, divido 0.1 1 entre 0.2, 0.1 entre 0.2, y eso también me da 0.5. 0.5 elevado a ese coeficiente estequiométrico alfa. Si deseamos rigurosamente calcular el coeficiente estequiométrico alfa, lo que tendría que hacer es logaritmos naturales, pero aquí yo puedo notar la siguiente manera. ¿Qué valor debe tomar alfa para que 0,5 sea igual a 0,5? Pues, uno. si alfa... Dígame. 1, sería 1. Alfa debe valer 1 para que esta expresión sea equivalente. Entonces ya he determinado, por lo menos ya he determinado alfa. Ya, yo sé que alfa es igual a 1. Ahora debo determinar beta, y e inclusive debo determinar K para poder... Bueno, de momento el orden, solamente he calculado el orden parcial alfa. Debo calcular beta. Recuerden, la misma analogía. Si deseo calcular beta, debo encontrar en su contraparte dos experimentos en donde las concentraciones de flúor sean las mismas. Entonces nuevamente me voy aquí a la tabla, y el experimento 1 y el experimento 2, las concentraciones de flúor corresponden. Entonces voy a utilizar esos dos experimentos para escribir las expresiones de ley de velocidad, luego dividir una sobre la otra y así calcular beta. Eh, bueno, palabras más, para menos, eh, haciendo esto aquí de manera rápida, para no... El experimento 1 es este, bueno, esa sería la misma expresión que, que debería yo haber escrito, entonces la voy a copiar y la voy a reproducir por acá por la derecha. eso sería con respecto al experimento 1. Esto que estoy haciendo acá en la derecha es para determinar beta. Y debo escribir la expresión de velocidad para el experimento 2. O sea, si no la, no la tengo ahí escrita, entonces vamos a, vamos a escribirla. Para el experimento dos, el 2, xp2, la velocidad es 0,0048. Y eso va a ser igual a la constante por la concentración de flúor, que es 0,10, 0,10, 0,1, perdón, elevado al alfa por la concentración de dióxido de cloro, que es 0,04. 0,04 elevado a el orden parcial beta. Luego lo que hago a continuación es dividimos experimento 1 entre experimento 2, Aquí vamos a dividir exp1 sobre exp2, y eso de manera eh, matemática. Es bueno la siguiente expresión. Vamos a copiar todo esto, lo copiamos, lo pegamos, lo editamos acá abajo. Eh, lo que voy a hacer es pasar una linecita para saber que esto está dividiendo, esto divide, y esto también divide, y borro los iguales esto que tenemos aquí. Y luego igual. Ahora entonces, identifico nuevamente que el, las concentraciones de alfa, bueno, alfa vale 1, lo puedo reemplazar o no, o puedo trabajar así, sé que estos dos términos se van a cancelar porque punto 1 elevado al alfa, por el punto 1 elevado al alfa, se van a cancelar. Igual, eh, la constante de velocidad se cancela con la constante de velocidad. Entonces esto me queda así, de manera rápida, 0.0012 entre 0.048, vamos a revisar esa operación matemática. Me da 0.25 en la izquierda, 0.25. Y esto va a ser igual a punto 1 entre... .01 entre .04 .25 igual a elevado a beta y aquí la única posibilidad en que estas dos expresiones sean iguales es que beta sea igual a 1. Y pues bien, ahora ya hemos determinado beta y ya también por acá hemos determinado alfa. Resulta que el orden de la reacción es la suma de alfa más beta, y alfa más beta es 1 más 1, y matemáticamente de, hemos determinado que esta reacción es de segundo orden, de orden 2. Ahora vamos a determinar la ley de velocidad, que es esta expresión, no nos hace falta el cálculo de K. Para el cálculo de K de la constante, yo escojo cualquiera de estas expresiones, reemplazo ahí los valores, ya que yo conozco el valor de alfa y beta, y puedo determinar K. Vamos a escoger la expresión 1 para, determ para determinar K. La expresión 1, que es esta que tenemos aquí, eh, la traslado para acá abajo, para determinar K. Aquí voy a determinar el valor de K. Entonces, ya yo sé que alfa vale 1, y ya yo sé que beta también vale 1. Listo, aquí simplemente reemplazo K, y K es igual 0,0012 dividido entre .1 por .01 que eso da 0,001 entonces tenemos .12 entre .001 perdón .0012 entre .001 eso me da 1.2 bien, ya he determinado el valor de K tengo los valores alfa y beta, entonces la ley de velocidad para esta reacción es velocidad es igual a la constante, que es 1.2, por las concentraciones de flúor, F2, elevado al 1, bueno, no se escribe, por la concentración del dióxido de cloro, clo 2 elevado al 1, que tampoco se escribe. Ahora bien, las constantes de velocidad tienen unidades y deben tener unidades, dado que la velocidad, pues... Entonces aquí en esta tabla de la diapositiva, las unidades de la constante de velocidad para reacciones de segundo orden son 1 sobre molar por segundo, o por la unidad de tiempo que esté trabajando. Entonces la ley de velocidad va a ser igual a 1,2 eh, sobre... Bueno, podemos escribir molar a la menos 1 por segundo a la menos uno, si es la unidad de tiempo que estoy trabajando, por la concentración de fluor por la concentración de ClO2, de dióxido de cloro. ¿Por qué eh, tenemos que la, la constante debe tomar estas unidades? Porque la velocidad de una reacción, como habíamos visto ya al principio, se debe expresar como... Unidades de concentración versus unidad de tiempo. En este caso, tiempos si estamos trabajando en segundos, pues serían segundos. O que es lo mismo molar por segundo a la menos eh, uno. Resulta que la concentración de flúor es molar. Entonces, haciendo esta analogía o el análisis dimensional, eh, la concentración de flúor es molar, la concentración de dióxido de cloro es molar, entonces molar por molar me da molar al cuadrado, o yo puedo cancelar un molar de estos con un molar de estos y me queda la constante. La velocidad en función de molaridad versus o por segundo. Por eso es que para las reacciones de segundo orden, las unidades de la constante son molar a la menos uno por segundo a la menos uno. Y aquí está en la tabla las respectivas unidades de concentración para reacciones de orden cero. Eh, perdón, unidades de la constante de velocidad para reacciones de orden 0, orden 1, eh, orden 2 y así sucesivamente orden n. Entonces, con ello ya hemos escrito esta expresión que ustedes ven aquí: velocidad igual a 1,2 molar a la menos 1 segundo a la menos 1 por flor CLO2. Esta expresión que ustedes ven aquí se conoce como la ley de velocidad para la reacción. Ah, bueno, bien, acá la velocidad está en segundo a la menos uno, y sí estamos trabajando en la misma unidad de segundo. Esta expresión que, que ustedes ven aquí se conoce como ley de velocidad, y el orden de la reacción es que la reacción es de segundo orden. Vamos a proceder a resolver otro ejercicio de manera de manera. Profe, Dígame. ¿Me puede hacer el favor de poner un momentico la pantalla porque me quedé ahí en, en algo? Dale, creo que ahí se ve todo. Sí, ya, gracias. Bien, entonces vamos a resolver otro ejercicio de manera análoga con, bueno, igual, pero ahora con otra reacción. Eh, la producción del ácido clorhídrico se emplea clorometano y se emplea agua. Vamos a usar estos datos para determinar el orden de la reacción y vamos a determinar también la, la ley de velocidad Vamos a copiar esta información que tenemos aquí y nos trasladamos para acá. Bueno, se quedó como. Copiemos. Pegamos. Esto está muy grande. Y nos vamos a Home, tamaño 20. y listo, para determinar el orden de la reacción, tenemos aquí los datos del experimento, tenemos tres, bueno, vamos a tener el número de experimentos que queramos, que queramos, y básicamente ahí está, en la producción del ácido clorhídrico, o sea, quiere decir que el ácido clorhídrico es un producto, se emplea clorometano y agua. En estos momentos no me interesa escribir la reacción química, Dado que las leyes de velocidad y las órdenes de reacción dependen solamente de las concentraciones de los reactivos. Entonces, en este enunciado me dice que el ácido clorhídrico es producto, es producto, y que los reactivos son clorometano y agua. o sea aquí yo tengo los reactivos clorometano y agua. Ahora ya no vamos a usar el esquema de colores, simplemente vamos a trabajar de la siguiente manera. Voy a escribir la expresión de velocidad para esta reacción, entonces la expresión de velocidad, o la ley de velocidad, va a ser igual a velocidad es igual a la constante por la concentración del clorometano CH3Cl elevado al orden parcial alfa por, bueno, ahora cambiamos el nombre, no, no vamos a llamar alfa, vamos a llamarle N, y por la concentración del agua, H2O, elevado al orden parcial N. Bien, entonces vamos a intentar determinar primero N. Para ello, me debo ubicar en, la, en el agua y debo encontrar dos experimentos en donde la concentración del agua sea la misma. Para ello, los experimentos que identifico son el experimento 1 y el experimento 2. Luego voy a dividir esas expresiones, entonces vamos a dividirla de una vez. Quiere decir que para determinar M, perdón, N, N, para determinar N, procedo de la siguiente manera. 2.83 sobre 5.67 es igual a K sobre K por la concentración de clorometano que es 0.25 elevado a la N sobre la concentración en el experimento que es 0.5 elevado a la N por eh, la concentración de agua, 0,25 elevado a la M, sobre 0,25 elevado a la M. Aquí lo que voy a hacer es cancelar estas expresiones, dado que es la misma expresión, cancelar estas dos expresiones, y puedo llegar entonces a determinar el valor de N. Eh, 2.83 entre 5.67... me da 0,4999 0,499 y esto va a ser igual a 0.25 bueno, el, el cálculo 0.25 entre 0.5 punto 0.25 punto entre 0.5 eso me da 0.5 elevado a la n de igual manera, esta expresión que tenemos a la izquierda yo la puedo aproximar a 0,5 y yo puedo aquí ya empezar a decir que n vale 1, dado que la única forma de que estas dos expresiones sean iguales es si n vale 1. Esto es para n, acá vamos a determinar m, entonces para m procedemos de la siguiente forma, m acompaña el agua, entonces debo identificar eh, dos experimentos en donde la concentración de clorometano o sea la misma. Los dos experimentos son el experimento 1 y el experimento 3. Allí la concentración de clorometano es la misma. Entonces para resolver este ejercicio procedemos de la siguiente manera. Escribimos la expresión de 2.83, que corresponde a la velocidad del experimento 1, sobre 11.35. ¿Qué corresponde a la velocidad del experimento 3? Esto va a ser igual a la constante del experimento 1 sobre la constante del experimento 3 por... La concentración de clorometano, que es 0.25, elevado, ya sabemos que esto vale 1, sobre 0.25 a la 1, por la concentración de agua del experimento 1, que es 0.25, elevado a la m, sobre la concentración de agua del experimento 3, que es 0.5, elevado a la m. Bien, aquí estas expresiones se cancelan, esta 0.25 a la 1 se cancela con 0.25 a la 1 y K se cancela con K. Entonces este resultado, 2.83 entre 11.35, le da 0.2493, eh, lo puedo aproximar a 0.25... y esto va a ser igual a 0.25 entre 0.5, 0.25 entre 0.5, eso me da 0.5 acá a la derecha, 0.5 elevado a la n. Ahora, ustedes pueden empezar a buscar números, eh, el cual al reemplazar aquí esto me dé 0.25, eh, supongamos que si m vale 1, esto no se hace igual, si m vale 2, supongamos que m vale 2, entonces sería 0.5 por 0.5, o sea, sería 0.5 al cuadrado eh, si me da 0.25. Entonces ya yo puedo decir que m vale 2, pero supongamos que no queremos empezar a determinar m eh, de manera arbitraria, sino que debemos emplear una expresión para el cálculo de m. Resulta que esto está como exponente y la única manera de bajar ese exponente es aplicando logaritmo natural en la izquierda y logaritmo natural en la derecha. Entonces tendríamos que calcular logaritmo natural de 0.25, va a ser igual al logaritmo natural de 0.5 elevado a la m. Por reglas de logaritmo, esta m puede bajar, entonces esta expresión queda como logaritmo natural de 0.25 igual a m que multiplica el logaritmo natural de 0.5. Esta expresión del logaritmo natural pasa a dividir acá, entonces m es igual al logaritmo natural de 0.25 dividido entre logaritmo natural de 0.5. Si ustedes realizan eso en su calculadora, logaritmo natural de 0.25 entre logaritmo natural de 0.5, van a encontrar que esa expresión... Perdón, logaritmo natural de 0.25 entre logaritmo natural de 0.5, van a encontrar que m tiene un valor exacto de 2. Entonces, al ya determinar m... Eh, bueno, n vale 1 y m vale 2. El orden de la reacción va a ser igual a n más m, que es igual a 1 más 2. Y matemáticamente hemos demostrado que esta ecuación es de tercer orden. Eh, bueno, ya con eso respondemos la pregunta del ejercicio, La reacción es de tercer orden, pero si deseamos podemos calcular eh, la constante para describir la expresión de velocidad. La constante, eh, bueno, vamos a tomar la, el experimento 1, entonces tendríamos 2.83, igual a la constante por la concentración de Cl2, de, perdón, de clorometano, 0.25 elevado a la 1, porque n vale 1 por la concentración del agua, que es 0.25, elevado a la segunda potencia. Eh, de aquí entonces K es igual a 2.83 entre, pues, toda esta expresión, 0.25 por 0.25 a la 2. Entonces tendríamos 2.83 entre 0.25 a la 3. Bueno, son 3.25, eso da 181.12. Y como es de tercer orden, eh, según esta gráfica que tenemos acá, Está de resumen, como es el tercer este orden, sería 1 sobre n a la n-1, donde n es el orden de la reacción. Entonces, sería, las unidades serían 1 sobre m, no, molaridad, a la n-1, sería la 3-1 por segundo a la menos 1. En fin, las unidades de la constante, o bueno, la constante queda como siendo 181,12. Eh, molar a la menos 2 por segundo a la menos 1 y la ley de velocidad entonces para esta expresión va a ser igual velocidad es igual a perdón, 1.81 perdón 181,12 molar a la menos 2 segundo a la menos 1 por la concentración del clorometano CH3 CL a su respectivo orden parcial, que era 1, por la concentración de agua a su respectivo orden parcial, que era 2. Entonces, de esta manera hemos determinado la ley de velocidad para esa reacción en particular. Ahí está. Entonces, no hemos terminado el tema... Aquí un momentito voy a retroceder a, a, a la expresión. Eh, pues ya mañana vamos a ver entonces mecanismos de reacción, etapa determinante, efecto de la temperatura, eh, catálisis, y creo que podemos entrar a catálisis enzimática, ecuación de Michaelis-Menten. Todo eso queda pendiente para, para mañana, si quieren ir adelantando, pues vayan leyendo sobre eh, ecuación de Michaelis-Menten. ¿Dónde está? Por acá. Catálisis enzimática y ecuación de Michael Inventi. En Esa la vamos a demostrar mañana, esta ecuación que tenemos aquí. Y con ello, pues ya terminamos todo lo que es cinética enzimática. Bueno, cinética química con cinética enzimática. Eh, bueno, bien listo. Entonces, no hay nada pendiente. Mañana nos vemos nuevamente a la misma hora eh, por el mismo link. Entonces, sí, Andreina. Voy a dejar de grabar la sesión.